trabajando en el tramo que va desde Las Heras hasta Urquiza. Este, actualmente se completó la primera capa en la calzada eh, eh, norte y bueno, vamos a pasar en este momento, desde ayer ya estamos trabajando en la calzada sur, siempre sin cortes de tránsito, que es lo que nos no solicita el, el intendente. Eh, venimos con un avance de obra normal, llevamos 14 días de obra y se han cumplido las expectativas que teníamos inicialmente. El, el plazo de obra son 60 días, este, la firme intención es eh, completarlo en tiempo y forma, como se han hecho en, en la mayoría de, de las obras o en la totalidad de, de esta gestión, así que eh, tenemos la firme intención que se cumple el, el plazo ese para, para completar una tarea bastante importante, e integral, ya que hay que tener en cuenta que eh, se realiza la demolición de las losas, este, luego excavación, relleno, compactación, posteriormente el sellado de juntos y, y recién ahí se aplica este método que, que se está utilizando en donde se pone una doble carpeta, una carpeta pequeña de dos centímetros y medio y a su vez, eh, para terminar la obra, una carpeta de 4 centímetros como para que quede lo, lo más eh, prolijo posible. Bien, esto significa que no van a haber eh, canaletas como cuando se hacen con placas de hormigón, ¿no? Exactamente, esa es una de las principales eh, ventajas que tiene entre otras, eh, queda toda una superficie uniforme donde mejora no solo el confort sino también la, la seguridad en el, en el tránsito y después hay que tener una, una cosa muy presente que cuando se, se vaya a repavimentar de acá a, a muchos años más directamente se puede realizar un fresado como si se sacara una capa y se coloca directamente el pavimento. Distinto en el caso de Hormigón, que sí o sí te lleva a un trabajo de mucha mayor envergadura, que, que por ahí lleva más tiempo, es más costoso, y eso es lo que se está tratando de implementar en, en muchas calles de, de capital. Avanzan las obras entonces de repavimentación en esta zona de la Avenida Central o José Ignacio de la Rosa, como.